La gente vio todo lo que, lo, lo que peleé para... Duras críticas a Leo Messi y a Neymar después de la derrota en la Champions League. De, de mucho reclamo, de mucho los responsabilizan del mal resultado. ¿Y qué ha pasado con Sergio Ramos después de su empujón a un fotógrafo? ¿Se ha disculpado el español o no lo ha hecho? Bueno, el momento de tensiones, de, de, tensione, de roce, de cruce... Bueno, crece el mal ambiente alrededor del Paris Saint Germain tras la derrota en Champions ante el Bayern de Múnich. Lo comentemos. En uno de los vídeos de ayer que a Messi por ejemplo le dieron la nota más baja de todo el equipo compartida con otros jugadores como Achraf Hakimi o Zaire Emery En el caso de Neymar también le dieron una puntuación baja pero es que el hecho de que el brasileño después de acabar el partido se fuera a jugar al póker en París ha hecho que la prensa se le eche encima y uno de los exjugadores del Paris Saint Germain más influyentes en la prensa a día de hoy es Jérôme Rotén. hablemos de él la semana pasada no le parecía bien que el PSG le ofreciera la renovación a Leo Messi y ahora ha sido Neymar el que ha sido blanco de sus críticas y es que como decimos el brasileño se fue primero a un torneo de póker una vez acabado se fue a cenar a un restaurante de comida rápida y esta actitud no ha gustado nada a la hinchada del Paris Saint Germain que está dolida por esta dura derrota contra el Bayern de Múnich, pues bien, como decimos Rotten, se ha referido al respecto y ha dicho lo siguiente, no es la primera vez que se orina sobre el club, los jugadores, sus dirigentes, su entrenador, el cuerpo médico, pero por encima de todo, sobre todos los amantes del Paris Saint Germain, así lo dijo de rotundo Roten. Neymar no quiere entender las cosas, puedes criticarlo o decirle lo que está mal, él no quiere escuchar nada, así prosiguió diciendo el mismo Roten, que no paró ahí y siguió arremetiendo contra Neymar, el problema es que desde que llegó nadie en el club le ha dicho que esto no está bien o que esto no va bien. Yo lo estoy defendiendo desde hace tiempo porque no había fallado. Campos nos dijo hace poco que ha estado perfecto hasta ahora, quiero creerle, pero el problema es lo que muestra después de salir del terreno de juego. Otro de los jugadores criticados en el Paris Saint-Germain fue Sergio Ramos. No por su rendimiento en el terreno de juego, que no fue del todo malo. Sino sobre un gesto bastante grosero que tuvo con un fotógrafo. Y es que el central lo empujó cuando los jugadores se acercaron a la grada al finalizar el partido. Las cámaras lo captaron. Y finalmente Sergio Ramos ha salido al paso de todo lo que ha pasado pidiendo perdón. El jugador recalcó... Que lo hizo por iniciativa propia, sin que ningún miembro del club parisino se lo pidiera. Por su parte, el técnico francés Christophe Galtier también está en la cuerda floja. Y es que Fabrice Hawkins, periodista de RMC Sport, adelantó este pasado jueves que el entrenador será destituido del Paris Saint-Germain si no supera la eliminatoria de octavos de final ante el Bayern de Múnich, teniendo a Zidane y Tuchel como posibles relevos.